Juan Antigua Javier, gobernador de la provincia de Duarte, se pronunció este viernes luego de las diferentes concentraciones del Frente Amplio de Lucha Popular Falpo y las múltiples reivindicaciones establecidas por diversas comunidades. Bueno, ese es el cuento de nunca acabar, porque cada vez que se hace una hora eh, el Falpo se, se presenta 10 o 15 que, que no se han hecho. Este es un país, un pueblo que está en, en franca armonía, el Paco, que se deje de, de, de estar eh, eh, avisorando intranquilidad. Eh, eh, nosotros, nosotros lo que queremos es que San Francisco de Macorís siga el camino que, que, que se ha trazado, que es el trabajo y el progreso. Eh, yo vi que hicieron algunos pronunciamientos de llamado a huelga para el día 7 de, de agosto. Luego tenemos tiempo para ver cosas de aquí a esa fecha. Yo estoy seguro que antes de que esa fecha eh, se transcurra, yo estoy seguro que van a venir algunas cosas de lo que ya están solicitando. Porque la mayoría de lo que ellos solicitan son cosas que están en carpeta en la gobernación. Agrega el Falpo debe cambiar la forma de exigir las reivindicaciones y acudir al diálogo integrado. Y ellos saben que nosotros estamos diligenciando la mayoría de esas cosas que ellos dicen que quieren. Es una manera también de, de venir a decir que las cosas se hacen porque ellos se, están, se lanzan a la calle a protestar o a exigirlas. Y nosotros estamos diciendo que esa práctica está obsoleta. Que nosotros hay vías más, más, más civilizadas de, de reclamar y de, y, y, de, y de exigir las cosas que convienen a San Francisco Amadorí y por eso. ...las puertas de la gobernación siempre están abiertas... ...para que ellos vengan aquí, discutamos cosas, vemos cosas... ...y si ellos quieren formar parte de un equipo de la gobernación... ...para diligenciar cosas que le, le convienen a San Francisco de macorís pues podemos integrarnos todos... ...pero también hay una serie de gente que el trabajo de ellos es no trabajar... ...y como el trabajo de ellos es no trabajar, quiere que nosotros no trabajemos. Para NTN, su noticiero regional... Joanny Paulino.